Hola, muy buenas y bienvenidos al canal de Tecnologeando.com Hoy vamos a ver el evento de Easter Battle tan esperado en la plataforma PancakeSwap Cómo funciona, sus reglas y los premios que podemos conseguir Así que vamos allá Y aquí podréis ver la recompensa que he recibido por simplemente crear mi perfil Antes del evento de Easter Battle en la plataforma PancakeSwap Así que voy a reclamar el premio hay tres diferentes, depende del equipo en, lo, en el que hemos entrado eh, Yo tengo el de Chaotic Cakers, así que el mío es este el que me ha tocado Vamos a confirmar y a reclamar el NFT Confirmaremos el euro 32 que tenemos que pagar por la comisión Y ya tendremos nuestro NFT Ahora podremos bien transferirlo a nuestra wallet directamente Para que no esté dentro de la plataforma PancakeSwap y de esta manera podremos revenderlo en otras plataformas de Marketplace en las cuales se pueden vender eh, tokens no fungibles. En esta ventana también podremos ver todos los coleccionables o NFTs que tiene la plataforma PancakeSwap. Aunque algunos son de eventos exclusivos como los que acabo de mencionar, podremos conseguirlos todos aunque sea a un precio mayor en plataformas de Marketplace en las cuales venden tokens no fungibles. Si nos vamos a dar nuestro perfil, podremos ver que se puede cambiar la foto del perfil. Por cualquier otro NFT o coleccionable que tenemos dentro de la plataforma En mi caso yo voy a dejarme churro que me gusta para mi perfil Y así, eh, bueno, pues nada, se podría probar Pero yo en mi caso lo voy a dejar tal cual está Si vamos para abajo también podemos ver el coleccionable adquirido Que funciona por el protocolo RC721 de Ethereum que podremos utilizar dentro de la plataforma PancakeSwap si previamente hemos aprobado los coleccionables dentro de la misma. Pero antes de seguir con el evento si queréis información sobre criptomonedas, nuevas plataformas de yield farming y nuevos eventos no dudéis en suscribiros, darle a la campanita para que os avise de nuevos vídeos que a mí me ayuda personalmente a seguir subiendo contenido y llegar a muchas más personas. Así que dicho esto seguimos con el vídeo. Y ahora vamos a ver cómo registrarnos y cómo funciona un poquito este evento de Easter Battle. Así que previamente sabremos que tenemos que crear nuestro perfil en PancakeSwap. Y luego para acumular puntos dentro del evento lo único que tendremos que hacer es tradear con los pares BNB, BoostSD, Cake y BNB, Ethereum y BNB y BTCB que es el token de Bitcoin con BNB durante el periodo del evento. Y luego, al final, depende de los puntos que hayamos acumulado, nos recompensarán con diferentes premios. Así que para registrarnos, simplemente tenemos que pulsar en I want to battle y aceptar este registro. Pagaremos los 33 céntimos de comisión que nos solicitan y nos esperaremos a que confirme la transacción. Como veis, ya estoy registrado y ha cambiado de I want to battle a registrado. Ahora vamos a ver los premios que podemos conseguir dentro del evento. Como veis, el equipo ganador, el primero en el puesto ganará 21.000 dólares. Del segundo al 10 se repartirán 49.000, del 11 al 100, 42.000, del 101 al 500, 28.000 y del 500 en adelante simplemente ganarán puntos dentro del perfil. El segundo y el tercer equipo, como podréis ver, es un poco reducir los precios de los premios... Así que todos a tradear como locos dentro del evento de Pancakeswap. A ver si conseguimos uno de los primeros puestos en el ranking, aunque lo veo un poco difícil. Tenemos diferentes niveles como es el oro, el plata, bronce, morado o verde azulado. Ahora vamos a ver los detalles de las reglas dentro del evento y como hemos dicho antes, para acumular puntos solo podremos tradear con los pares que vemos en pantalla. Los rankings de los equipos se calcularán sobre los 500 top miembros de cada respectivo equipo. Los premios se distribuirán en el token CAKE y se repartirán entre los miembros del equipo que estén en el mismo nivel de ranking, al valor que tenga el par CAKE BUSD en el día de la distribución y todos los participantes tendrán al menos un premio al finalizar el evento. La última palabra para distribuir los premios la tendrá PancakeSwap, pudiendo descalificar a gente que haya hecho trampas. No podremos registrarnos en el evento cuando haya empezado. Para saber si nos hemos registrado correctamente lo único que tendremos que hacer como hemos visto antes al pulsar I want to battle que haya cambiado a registrado. Una vez empezado el evento podremos comprobar nuestra puntuación dentro de la página del mismo evento conectando nuestra wallet. Y cuando termine el evento podremos reclamar nuestros premios pulsando el botón claim prices que cambiará a premios reclamados. Con esto hemos visto cómo funciona el evento de Easter Battle, si no estáis registrados no os preocupéis que habrá eventos futuros. Y por último no olvidéis de pasaros por nuestro blog que siempre añadimos información adicional sobre temas que tratamos en el canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!